Nuestro reconocimiento con admiración y respeto a la invaluable labor de la doctora, Pilar Mar Gómez, quien es Pilar desde que fue creada la Casa de Cultura y como directora también gestionó su remodelación, logrando mantener de pie este espacio cultural desde hace muchos años en Tuxpan. Es preciso destacar que la doctora Pilar Mar Gómez además es distinguida integrante del H. Consejo de la Crónica Municipal. Felicitaciones por este 30 aniversario.